Actualmente hay dos tipos de inteligencia artificial que crean imágenes, la de DALI y la de Stable Diffusion, aunque no sé si lo estoy pronunciando bien. Os voy a decir cómo conseguir imágenes con estas inteligencias sin tener que entrar a sus respectivas páginas, de una forma mucho más rápida, ágil e intercambiando entre una y otra muy rápidamente también. Busca en cualquier buscado a Chatsony, entran a la página, van a Get Started, y bueno, lo que tienen que hacer es registrarse por cualquier medio, por cualquier vía, o con correo, con Google, como lo suelen hacer o como más os convenga. Una vez registrado, os aparecerá así la página. Van ahí a ir a ChatSony. Y aquí es donde pueden pedir las imágenes. Por ejemplo, dame una imagen de una mujer comiendo plátano. Y aquí lo tienen. Se han cargado dos imágenes. Le damos aquí para descargar. Si quieren cambiar de tipo de inteligencia, van a la rueda dentada. Y luego escogen Stable Diffusion o DALI. Le dan a Save. Y bueno, eso es prácticamente todo. Espero que os sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo.